forma de nosotros enfrentar las cosas importantes eh, habla de lo que nosotros somos hoy como nación. Eso de que si Gonzalo dijo dominicana, Dominique, que si fue dominicana, de hacerle un meme por cada cosa, de, habla de que a la gente realmente no le interesa discutir sustancia de, el con fondo. relación a lo o sea, que fondo. son sus problemas es esenciales. Nosotros evadimos el fondo como si tuviéramos en un, en un evento Jurídico y simplemente no vamos por los incidentes, no vamos por lo trivial, no vamos por. Claro. Que si le dijeron a este payaso, que si le dijeron a este que sé yo qué, que, que si, si Gonzalo es un bruto, que si este va a ser un burro. Que si mal agradecido. Pero tú no oyes, tú no oyes ni a Gonzalo, ni a Lionel, ni a Binader, ni a nadie de oposición, planteando nada. No, no hay nada ni diciendo nada, una nada. solución para nada. O sea, nosotros estamos. Bueno, es una cheche. Bueno, de hecho, la campaña eh, fue sin plantear. hecho Exacto, Exacto, esto, esto fue es una un relajo. De esto hecho, es, la, es. la fuerza del pueblo que habla Leonel es un planteamiento directo a la reconquista de una esperanza ¿Sí? y de un no, salido. No, no, no, no. Espérate, espérate, espérate. Oye, qué relajo. No, espérate, un momentito. Pero que no ha he hecho ningún planteamiento. Bueno, o sea, Mira, tú la fuerza del pueblo. Tú hablas, tú, escuchas, de la fuerza del pueblo. Eh, espera, eso surgió así. Es, eso por surgió de es un pronto sí. cuando yo Ahí que que lo he a la puerta. Okay. Pero no ha he hecho pero, solo pero, okay. pero el planteamiento. Pero entonces, cuando lo tú hizo, hablas del 2040. planteamiento, que 2044, cuando, cuando tú hablas, porque yo te voy a poner en el contexto, ¿qué decía el otro candidato el que está celebrando? Gonzalo Castillo, no está equivocado menciona ¿Sí? su nombre no lo que pasa es que no se llama Gonzalo Castillo, él se llama Gonzalo Medina porque así fue que él dijo pero, pero mira, justamente, que justamente sí, lo que no, te, porque... la crítica que está haciendo Sócrates pero, eh, no dice por lo trivial, es lo que, es que ellos, tú estás haciendo es lo nombre? que ellos han dejado porque eh, precisamente no este... te hace menos grande pero es eso. detrás de la crítica, es hablando del vacío es que no le vamos a pedir a ellos que nos traigan aquí un comentario porque no hubo proposición. Es que estoy reconociendo la falta de proposición. ¿Tú me entiendes? Es que estoy reconociendo. Entonces, si eso es lo que teníamos en el momento y que hay un candidato que dice ser, que no está equivocado, quien, se, quien dijo el nombre en un momento cuando lo llamó el candidato, Gonzalo Medina, dice no, tú no te has equivocado porque yo soy... Danilo Medina. Pero que eso es muy trivial, es decir, eso, no tiene, pero, eso no tiene importancia. Ok, pero ¿y qué más tú quieres que yo recoja puedo, porque no dijeron nada? Yo Sócrates eh, Rosa. Pero, eh, ok, oh, pero ok, que, que entonces, entonces. La antigua, eso no tiene... la los Ahora no, te, ent, no pueden decir. Ahora, ese tipo. No, no, entremos, no, tipos no, tipo Oye, tipo ahora sentido. entremos en materia. Ahora entremos en materia. Ese vacío de, de propuestas, ese vacío de ideología uh -huh. en que no ha sumido las bases de poder de este país a base de una publicidad feroz con cumplimiento de sentirnos cómodos y alegres por lo que ellos profesan que han hecho en favor tuyo y de mío y de los demás obviamente que no lo sentimos el pueblo no lo siente el pueblo Pero... no ahora hay una ausencia también de las cuestiones fundamentales del Estado Dominicano al ejercer la función como Estado. Francis, está pero... la seguridad abandonada, está las escuelas que se han hecho, las que si yo cuantas mil que dicen ahí, vemos que están cerrando y recientemente un techo golpeó a más de ocho niños, pero eso, eso... uno de ellos Francis... con fracturas craneales en un 4% que lo han utilizado al solo entero. para este proyecto de imponer y de arrebatarse unas elecciones del 2020. Francia, una pregunta. ¿Qué, qué, qué Cuando, prenda hablo de, pero cuando él, él habla de publicidad, entonces, eh, no puede oye, venir ahora a decir, eh, entonces, a indigar no a hay, este grupo, porque, reza, y, no es porque, la porque la Leonel Fernández, no. eh, cuando a sus campañas, abandona, ya yo a óyeme, a había que ver las campañas bestiales que Leonel Fernández hacía. Mira, no, mira oye, que es oye, oye, eso Incluso es trivial. Eso, estamos hablando de es trivialidad. Trivial. Yo, yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Cuál es la propuesta, Leonel? ¿Cuál es...? ¿Cuáles prendas necesita tener un dominicano para ser presidente de la república muchos cuarto no el lo que debe, no, no, pero eso no, que te no, lo, no. lo ha planteado es propuesta o sea aquí no hay una no se, ¿cuál se ha planteado es una sola propuesta tener, para resolver los problemas y cuál es la de Gonzalo ¿Tú te crees en condiciones no, de ser presidente de la, de la república ahora mismo bueno ahora mismo yo no yo no, yo no podría sobre, ser presidente de la República ¿Tú, ¿tú, ¿tú te, te crees en condiciones ahora mismo de ser presidente de la república ¿Tú sí y tú, Francisco? yo no porque tendría que preparar un equipo para entonces no es encaminar los proyectos. Conozco bastante Porque bien yo lo pienso... que es la estructura del Estado, que no oye, la conoce el candidato. Oye, yo pienso, yo pienso que un la candidato o una persona que intente ser presidente de la República tiene que tener, tiene que tener una, una serie de cosas, una serie de virtudes. Pero sobre todo, tiene que tener un conocimiento cabal de nuestra sociedad, tiene que tener un conocimiento cabal mm. de la idiosincrasia mm. del pueblo dominicano. Mm. Tiene que tener mm. un conocimiento preclaro de qué necesita una nación, para seguir avanzando en el futuro. Creo que para eso tú tienes los asesores. Tú estás hablando... No, no, no, no. Yo pienso... Espérate. Yo pienso no, espérate. Sí, yo que bueno, tú puedes tener muchos asesores. Por ejemplo, tú puedes tener muchos asesores en informática y decirte, sí, mira, teléfono, y en sociología también. Tú has visto por dónde me sí, ha llevado a la ciudad ahora en economía, Por favor, oigan esto. Perdón. Al final tú haces lo ¿Eh? que te dicta tu consejo. Perdón, yo pienso que hay que hacer un, un distingo. Hay que tener Vamos a ver. condiciones. No hay, que hacer un que de un país, hay que ser un político, distingo. Hay que ser un distingo. Hipólito fue presidente. Hay que hacer un distingo. Por eso estamos. ¿Dónde estamos todavía? Qué baile, ¿eh? Por bueno, eso estamos aquí. Hay Habla. que hacer un distingo entre lo que significa ser un presidente y lo que significa ser un estadista. Amado pone condiciones para un estadista que nosotros Exacto. nunca hemos tenido. No. Para ser presidente se requiere que usted sea cualquier cosa. En este país, yo estoy en cual, hablando en, en cualquier país de Latinoamérica, estoy, estoy bananero, la aventura, Socrates, cualquier Mercedes. ciudadano, con cualquier condición, con, mientras más grado de delincuencia tiene, más facilidades tiene de llegar al Estado. Mientras más acumulado dinero de manera ilícita, más facilidades tiene sí. de llegar al Estado. Aquí la, el principal requerimiento que debe exigirse a un ciudadano, y fue, es una de las cosas que a veces yo oigo como ustedes lo comentan, no es que tenga facilidad de hablar, no es que sea un intelectual, es que tenga moral, Exacto. es que tenga valores, es que tenga una visión de su país, de tratar de engrandecerlo, no de tratar de enriquecerse. ...ni de tratar de dominar... ...todas las cuestiones del ahora, Estado... En, sí. ...ok, entonces... Este entonces ...pero es que, por ejemplo... ...tú me vienes a decir que tú no tienes condiciones para eso... ...pero claro que sí, claro que tú tienes una visión de Estado... ...que tú, tú tienes una visión de cómo debieran ser las cosas... ...que tú tienes una visión que dice... ...yo no voy a ir al poder a eternizarme, a creerme que yo soy el elegido de Dios, a creerme que yo soy un instrumento del destino y a creer que yo tengo que enriquecer a todas las personas que me apoyaron. O sea, un elegido del es que, Señor. Que, cuidado co si correctamente, le pasa. que siempre se cree en eso, un instrumento del destino. Cuidado si le pasa como a Hipólito, que dijo que bueno el carguito. Todo, no, no, no, pero el problema básicamente es eso, porque es que cuando tú te olvidas de lo que significa ser un estadista, y, y el ejemplo más claro está ahí en Pepe Mujica. Sí. No tiene que ser ese gran... Incluso, ejemplo cercano en la República Dominicana, Antonio Guzmán Fernández no era un gran orador. No. Antonio Guzmán Fernández, si tú lo comparas con, con Lionel y con Peña Gómez, con toda esta con gente Balaverde. que nosotros hemos tenido, fue un estúpido pero delante un de ellos, perdonando la claro, palabra, claro. pero sin embargo, cuando asumió el cargo quizás fue más propositivo, hizo más cosas en beneficio de la democracia que todos los que han sido intelectuales. Sí, pero ¿de dónde los dos grandes intelectuales que nosotros hemos tenido en la conducción del, del, del gobierno en este siglo, Joaquín sí. Balaguer y Leónel Fernández hagan el, pasen el balance y compárenlo con Guzmán. Sí, pero pero ¿de dónde venía Antonio Guzmán? Socrates. Pero ¿de dónde venía Antonio Guzmán? Venía de una formación de hogar, pero también, pero también venía de la revolución. Recuérdese sí, que Antonio sí, Guzmán sí, fue, sí, fue, fue ministro, durante claro. el gobierno constitucionalista sí, sí, de tamaño es fue cierto. ministro de ese gobierno. Eso es cierto. O sea, no era un carajo a la vela. Sí, sí pero, eh, pero eh, Medina hay... viene del de, de, de, de MPD, de la izquierda, y mira lo que ha sido. Ay, mira lo que ha sido. Un rencoroso. Un rencoroso. Se imagina, sí, pero esa sí. es una concepción que él tiene de... que Hay un aspecto eh, muy cruel, importante A costa de, de lo que el Estado le permite A un, un gobierno que gusta Carolina Hablo, ¿Cuál es tu problema con Carolina? Sí, pero lo que deja hablar no. es que Vamos a, a permitir que no la dama se, acompañando. se no, yo lo estoy dejando. El de base, eh, de fuerza, hay, de hay un el tema pueblo. con el perfil, de y de hecho lo hemos tratado acá en diferentes ocasiones del perfil que se supone o que uno aspira que, sea el que llegue a las diferentes instituciones del Estado o a gobernar un país. Es la institución más grande, como se le conoce o se le llama, que podamos manejar dentro de una nación. Ahora bien, y de eso eh, debatíamos en un momento Yerjan y eh, acá yo y decía, bueno, pero ¿quiénes son los que llegan? Independientemente de esa capacidad intelectual que se pueda tener y ese interés que pueda primar en un ciudadano, eh, en su buena fe para dirigir los destinos de una nación que debe de estar por encima de todo, eh, que las cosas se hagan de manera correcta y trabajar para que nosotros avancemos como nación. Y decía, bueno, pero tú ves gente que nunca ha tenido ningún interés eh, en los temas sociales, que nunca le ha interesado la política y que de buenas a primeras, bueno, pues quieren ser legisladores, quieren, quieren ser alcaldes, quieren llegar a, lo, a las entidades del Estado. Y tú te preguntas, ¿pero para qué? De repente le nace eh, ese deseo de ayudar eh, y de aportar, y qué bueno que sea así, pero ciertamente eh, será cierto o solamente buscan lo que hay detrás. Nobilidad social se puede... y económica, Carolina. Entonces, eh, recuerdo cuando hablábamos del tema de, del boli, del... La que la muchacha, o sea, de un sinnúmero de gentes. Ahora, ahí es, terminando, hay otro aspecto con el tema eh, del perfil y de la intelectualidad y de quienes nos puedan manejar. Hipólito Mejía llegó al poder, pero ¿cómo llegó y por qué llegó? Porque tenemos una población... Tenemos o somos, y sin querer dañar, un país de mucha gente ignorante. O sea, aquí lo que vende, aquí lo que tiene muchos views, lo que tiene muchos seguidores, son las banalidades, son las cosas sin importancia, son las cosas que no te aportan, que no te ayudan a desarrollarte como Así nación. Es. Y no hay un lugar más claro donde nosotros podamos palpar esto que en las redes sociales, que son un medio de poder, eh, eh, un, un medio de comunicación sí. importantísimo, y los espacios que buscan eh, desarrollar eh, ideas, vamos a decir, eh, que aporten a, al desarrollo de la sociedad, la gente les resta importancia. Ayer yo le enseñaba a Amado un vídeo con cien mil y tantos de views. Cuando tú subes una información de interés para la sociedad... No tiene impacto, no te siguen porque no les 10, importa, no nos importa. Y por eso tenemos a un Hipólito Mejía que fue presidente, tenemos a un Gonzalo Castillo que va a ser presidente, tenemos gente que aspira a que Leonel vuelva al poder. No, no puede ser así tenemos que ir cambiando. recuerdan de Piñera, ¿verdad? El Mira, presidente claro, chileno, que claro, creo que claro. volvió de nuevo. Sí, pero Piñera. es importante decir que quizás Hipólito Mejía eh, llegó al poder no por la ignorancia de la gente, sino por justamente lo que planteaba Sócrates. La gente se cansó de ver la intelectualidad, seguir no lo, mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y entonces votó por una no, opción diferente. No creo, porque sí. ahí si ustedes ahí analizan compitió, el contexto ahí histórico el Y analizamos y fue, el contexto histórico. Fue con histórico, Danilo, la gente. fue con Danilo, que sí, él compitió. Él, votó, él no compitió con La con, gente con votó porque entendió que Puerto Mejía representaba algo diferente no, no, y con un sabor apuesto. Leonela nada más tenía un solo, un solo pedido. Sí, pero recuerda que veníamos de ser gobernados por Joaquín Balaguer y, Balagel, y circo, Fernández. Pan Mira, y circo. Yo creo que también nosotros diferente. nos estamos poniendo al orden de lo que ha sido el plan desde el Estado para favorecer una supuesta eh, intención de bonomía y de. ¿Cómo que dice? Un ramo de olivo. Sí, la lanzó un sí. ramo de olivo. De esa forma yo le pido, no me defienda, compadre, porque eh, con esos olivos que manda parece que son troncos. Es ¿verdad? que el ego de Leonel está muy alto. Entonces, no, eso lo ven ustedes. Ese ego faraónico de Leoneta. Mira, Leonel. yo no veo que sean... Eh, mira, yo no estoy que Le están viendo, la no mano, viendo... le están diciendo, ven, que este es tu partido sí, pero ah, eso, sí eso. a esa forma. No, pero después... No, te no, no, no, no, te puedes no, dejar pisotear. no, Lo mismo, lo mismo. Lo que le hicieron. No habla mucho de la dignidad, Yerjan. ¿Cuál dignidad? ¿Pero que cuál el dirá, ser pisoteado ¿Dentro, dentro de una todo? organización mira, pertenece? Mira, ya, ya, ya. ¿Tú, cuando tú perteneces ya, ya, ya. a una institución tú vas a ser avasallado en el momento que tú ganas y en el momento que, bueno, que tú pierdes pero eso es, es, yo mira, dirigía ya, ya. y había momentos en el que yo siendo dirigente principal del grupo me avasallaba la mayoría y el centralismo Las limitaciones Francis, Francis, constitucionales Francis. establecieron Francis. una imposibilidad sí. y él la transformó en el 15 y volvió con esto ahora y puso a los delfines pero con la intención de él Frank, ser el que el fuera. centralismo democrático establece que las minorías no, deben someterse a la decisión así de la mayoría es que y dentro del PLD Juan no lo sean buenos así. o sean malos la mayoría había tomado mira. una decisión a la cual él no se quiso someter Hay un dato importante aquí, y, sí, sí, y ha sido sí, egoísta porque no, él pudo no, haber apoyado en vez de dale, él a su esposa Margarita que era mejor candidata mira, él. No lo que tema, pasa que tú estás, estás padeciendo de una, de una enfermedad que se llama pseudología acusan Teodología. a mí, pero no de... vamos a discutir algo argumentos, eso para olvídense, que no, olvídense de, eh, que de descalificarme es, a mí como persona es que tú estás haciendo una posición que no se no, repone es no es. que, claro, no, no. Entonces, eh, eh, tiene, que tienes a... una visión no, no, no, en ese no, no, sentido, es lo que quiero decir que yo no tengo que tener la visión que tienen ustedes yo tengo una visión diferente, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan plantea la desde Mira, una concepción diferente, y yo la estoy planteando. Pues plantea y cállate, pero fíjate te, y permite no, no, no, que, que nosotros eso. hablen. Espérate. Tú la te planteas, la te plantea, callas y yo puedo contestar Es que, nunca termina, es que trunca, pero Vamos no, a la tu, pausa, señores. Venimos en un minuto, no se vayan. Vamos vamos arriba, vamos arriba. mañana